Hola, hola, gente de YouTube, este pues aquí les traigo otro nuevo video eh, de Critical Ops Solamente para darles las gracias, pues que ya llevo 1290 suscriptores Y pues me estoy, estoy muy contento porque pues estoy creciendo, pues poco a poquito, ¿verdad? De el avance, los likes, pues se está viendo de 80, de 70, hasta de 100 eh, Y pues me da mucho gusto este, también me, también les quiero decir que pues voy a estar ayudando a la gente también para que crezcan en sus videos yo, yo de hecho yo voy a estar apoyando a canales pequeños para que crezcan y, este, y pues voy a estar este voy a estar subiendo eh, este una promo voy a estar subiendo promos de canales voy a estar agarrando de tres canales para que también crezcan ustedes también y pues que la gente lo conozca, que la gente también tenga este conocimiento de otros canales para que también se puedan suscribir y puedan crecer también en sus canales voy a estar subiendo eh, promos los jueves voy a estar subiendo cada jueves voy a estar subiendo tres canales promoción para que conozcan a los otros youtubers para que a ver qué les parece el canal y, y se pueden suscribir y pues gracias chicos de todo corazón muchas gracias espero llegar a los a los a los 500 subs y pues y empezar a monetizar mi canal también verdad y pues ya empezar en general eh, empezar este ganar ingresos va yo creo que no es mucho lo que YouTube te paga verdad pero bueno también no lo hago tanto por el ingreso del dinero Simplemente lo hago porque me gusta subir videos Me gusta que este, divertir a la gente Me gusta, siempre me ha gustado subir videos a, a YouTube, a Facebook y Pero bueno, este, de hecho eso luego lo hablamos Pero como quieras, muchas gracias por el apoyo que me están dando Y pues les quiero mandar un abrazo eh, desde México A ver hasta qué país encuentran ustedes Bueno, pues nos vemos, hasta el próximo video les mando un saludo y yo al 2538 y recuerden no olviden suscribirse al canal, toquen la campanita que es gratis y pues para que les lleguen notificaciones cuando yo subo un video. Bueno chicos, habiendo diciendo todo esto, nos vemos hasta el próximo video.